¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya. Chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El niñato tiene un arco! ¿Ahora qué vamos a hacer? <risa> <risa> es tuyo, hermano! ¡Tú o mí! <risa> voy a matar! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Magni! ¡No! ¿Cómo has? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve maldito ¡Ah! cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Ah!